¡Hola cabros! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de nuestro canalcito llamado Rajima Video Estamos con... Martín Martín mm. ¿Y esto? El tiro no le estoy bien, no está ¿No mi está hermano? Uh. Uh. Y si estos días, estos packs de superación Es uh. sí. Dharma Son los de 8 cartas O sea, los de... 8 <risa> sobres, perdón, ocho sobres ocho sobres de cartas emocionales Los que valen 12 lucas Y este es mi hermano Y este es mío ¿Ya? Para a verlo yo sí porque... Te voy a asegurar mucho. Voy a ver... Voy a ver... Muy bien. Mira, vamos a ver... Traen tres cartas promocionales y los sobres. Las tres cartas las vamos a ver al tiro bien y... 4 y 4. Bien. Cartas promocionales. Nag Champa. Errante Luz, un oro. Cuando este oro sea utilizado para pagar el coste de una carta u habilidad, si todos los aliados de control son de la misma raza, baraja todas las cartas que tiene tu cementerio. Mira, para los mazos no tienen recovery, Vai barajando, sí. no, no, vais barajando si Luego vais para el coste. ¡Ah! Aquí está el hombre de la caja. Luz errante. Cuando este aliado entra en juego, si pagas su coste, por cada aliado de fuerza 3 o más que controles, sube hasta un aliado oponente objetivo. En juego a la mano de su dueño. Luego el oponente objetivo da dos cartas por cada leado subido a la mano de esta madera. Es un 3-4 samurai. Esta piola, a Electro no le gustó mucho. O sea, no se convenció por el pack. Y por último tenemos un caballero. Mira. 3-3 rana Kumba. Cuando este le entra en juego y todas las aliados de control son caballero da. Nombra una carta. Luego el oponente objetivo muestra su mano y puede jugar ahí una carta con ese nombre sin pagar su cuerpo. Interesante, mm, interesante, interesante, interesante, interesante. ¿Te jugáis un? ¿Qué le voy a jugar? No sé. Porque se te ocurra en la imaginación. No puedo algo para ver en la mano, pues ah, No, no. Sí, no <ríe> que, que se te ocurra algo en la imaginación para ver en la mano. Ahí está, vamos a bajar al, al, al Big Daddy. Ya abrir los soles. ¿Qué estabas buscando? Martín? No, no tengo oro. Idea. oro, puro oro sin habilidad. Oro. Sin habilidad. Ya, Fuerza Entonces, de Chiva. Buscamos? No sé qué estoy buscando. Sí. Sí. Eso, eso, eso, eso. Sí. Los yoyos. Y Ravana. Dos, dos sombras. En el textilio, la idea de que con Sombra pueden ser clave atacantes cada turno. Si sí pueden. Y mira, ¡oh! Un pelante Es por las tres ocho. Hacer o sea, una ficha Y una carta sombra, que no me gusta una esta A ver, puedes team Timbuktu Esa es ese animal, obra de Indra, Copala Parvati, dos cuadros ancestral, comienzo dos ingresos de la zona de destierro, tiene esos cuatro más menos cartas de dólares De nuevo al comienzo de vigilia, si este aliado en es zona de destierro uno tienes cuatro o menos cartas en tus manos y todo lo de controlador ancestral puedes ponerlo en tu mano. Con esta carta desterrada de tu mano, puedes robar una carta. Funciona ¿Eh? de cierro ¡Oh! raro Han, bárbaro, dos tres, furia, con este de junto a otros dos o más aliados de raza bárbaro. No se pueden jugar talismán hasta la fase final. Salidas aliados con de coste 1 y controles no pueden perder su habilidad Mira, y... Como... ¿Para qué? ¿Para qué? Tengo como 10 pesos en un monumento ¿Uno Felipe? También tengo la versión y... Sí Porque si asiente con la cabeza no se... No se ve en el video No se ve en el video ¿verdad? ¿De tengo que te a ver el video y vaya a faltar a todos nuestros. Exactamente. Kabir, la, esa es China, la de la de esa guerra, esa no sé quién es. El tipo de. ¡Uuuuh! Viene algo interesante, creo que viene Monumento. Ya. Tres de sacerdote, cuando este le entra en un juego, se ha creado el obligador Si tú lo lees con todos los zombars, sacerdote, pues Voy a parajar el objetivo oponente es en un juego. Los lees oponentes deben ser. Shh, que bueno de dar grado atacante pueden crear aliados objetivos. Deben ser grabado atacante cada turno si pueden. Para lo que garuda 2-2 bestia. Ya lo hemos visto ya. Y otro uh. monumento. Monumento oh. y. Yes. Yes. Lo que quería. Uno de las que quería. sí Demetrio de Bactriana. 3-4 bárbaro. Errante furia cuando este leot entra en juego o cuando sea declarado atacante. Junto a otros dos, dos más aliados de bárbaro, elige un otro oponente para que no pueda ser agrupado En su próxima fase de agrupación Los demás aliados de bárbaro y atacantes de control están uno en la fuerza Mira, y... No, mira ¿Qué uh, esa parte, no me, gustó. me encantó Me encantó, me encantó Además rompí la racha porque me habían salido puro... Puro... Puro Ganecha y.. lo como se llama. Sí. Trama. Tengo como 10 de, sac... 10 de cada una. <ríe> ya, siguiente. Un tótem. Germinar Una vez por turno cuando un locina no de habilidad entra en juego bajo tu control, el día de bárbaro objetivo a 3 a la fuerza. Hasta la fase final. Esto de al comienzo tomas final, si te gastas con tres o más aliados de la párbaro, puedes agrupar hasta dos aliados objetivos y las gemas del infinito Está rota, oh. Tem... ¡Oh my god! ¡Está muy pesado! ¡Oh my god! Sí, pero tenéis que tener más con oro sin habilidad Igual creo que hay otra carta, Bárbaro, que también rompe aliado Voy a regrupar todos los lo que atacaste La Furry Sachi Arriban ¿Sabes lo que no ha salido? ¿Mm? Trichula, weón. Bueno. Esa es la que queremos que salga hoy día Fundadito y... Estratón segundo, 2-2, Bárbaro Furia, al comienzo de cada casa final el oponente vota una carta por cada aliado de la línea de ataque. No dice en tu línea de ataque, dice en las líneas de ataque. ¿En las? Dice Dice en las líneas de ataque. O sea, de que si tu oponente atacó y después atacas tú, se vota una carta por cada. Mira, mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡Un tiguecito! ¡Un tiguecito! ¡Un tiguecito! Ya sacamos. Me gustó este pack. Pero lo bueno. Pero lo bueno. No nos quedan tres sobre, Yo llevo dos, ultra reales, dos mega reales, un ultra real, dos monumentos y todavía me si que te sirven Sí, bastante. Mucho más que en la loot box. Esto no lo he visto nunca. Dice Lingam: en guerra de inmanes puedes cerrar este oro para que el objetivo benevola a las fuerzas hasta la base final. Es un relicario mal hecho. Yes! Yes! Está buscando esta carta también. 2-2 dos, dos eterno Transcender una vez por turno Puedes robar una carta Luego puedes convertir Otro totem con trascender Objetivo de Controles En un aliado Mira qué bonito ¡Ah! ¡Oh, el elefante ¡Uh! También tengo un botón de esto ya Furia Con este aliado entra en juego Con dos contra elementos Sobre cada aliado controles Con este aliado se ha destruido Por un efecto de controles Queda dos aliados de bestia Uno fuerza uno Y aún nos quedan Amigos míos Dos sobres, dos sobres. ¿Qué nos puede salir? Legendaria O sea... Real secreta, oro ultra real, oro sin habilidad que está más escaso que la. Lo veremos en el siguiente episodio, no es mentira. Esto después sería uno, uno, sin la. Jaxi, Kuki. Creo que salió algo. Ando. Creo que salió mega real. Monumento, perdón, monumento. Bazuki, la hemos visto ya. ¿Qué estábamos esperando? ¿Para qué estamos esperando? ¿Qué, qué estamos esperando? <risa> y el Taj Mahal El Taj Mahal Solo Taj Mahal Y por último Para terminar el primer kit de superación Dharma Último sobre La Rana Copala Timbuktu Sky Tercer ojo Tengo como tres de esas Y Otra ficha Sacamos todas las fichas las saqué Lo que es mío ja, ja. Mira un troll uh, Dos do tres sombras Cuando esta vez entra en juego Puedes jugar un aliado sombra Un telemán un tu castillo Y ponerlo en tu mano Mira el cóndor Ya Recuento No, después vamos a terminar el recuento Aumenta mi... Mí... Mi tramoy aquí va a ordenar las cartas por reales, mega reales, ultra reales, ficha. Y las promo, por favor. ¿Sí? Ahí Martín sigue va a editar el video. Va a salir un gano en la pantalla. De esto. Ya, ¿qué sigue ahora? Paga en superación de la tipa rosada. Para los, que nos quiere, para los que no sepan Esta, la carta promocional que viene aquí Es una carta reeditada A la cual le cambiaron la habilidad Porque esta carta es de Camelot Es una ultra real de Camelot Ahí tengo las 3 Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con las cartas promocionales número. Ya esta carta, como lo decía, era de Camelot. Era Ultra Real de Camelot. Y no era Sombra. Creo que era Fairy. ¿En Camelot también era Sombra? Antes ah, no, no. Era Sombra. Entonces. Sí, porque es que la busqué cuando estaba buscando las cartas Fairy. Y se llama Morgaus de Locian. Ahora, Oscuridad Errante Exhumar. Cuando este aliado entra en juego, busca una carta en cada mazo castillo y pone en el cementerio de su dueño. Una vez por turno puedes poner el aliado objetivo de fuerza 4 o menos de un cementerio, en juego bajo tu control con un aliado sombra sin habilidad o sea que te puedes robar cualquier aliado sombra de cualquier cementerio oro soma, errante, oscuridad si este oro está en tu reserva de oro, y todos los aliados y controles son de la misma raza los demás oros en juego que no sean soma, pierden su habilidad interesante carta esta y 3-3, de. Feidi Relámpago, cuando ese aliado entra un en juego y todos lo dejado de controlar son Feidi, sube hasta dos aliados oponentes en juego a la mano de su dueño. Creo que este pack está pero. Cuático. Se te va oro que.. Si todos, Como todos los armas son raciales, ninguno de los habilidad tiene.. Tiene habilidad más que ese. O sea, te caga la agua bendita, te cagan todos los. Mira tú. Mira, mira, mira, mira tú. Ya, listo, empezamos. Pero esto es... Para Martín, todos. empezamos. ¿Para todos? ¿Y sí, para todos. ¿Sí? Rama, 2-2 dos, dos ancestral. Entonces giren por y todos los aliados de control de la ancestral. Puedes desterrar una carta a tu mano para desterrar la carta objetiva en juego que no sea en juego, de costo 2 o menos que no sea oro. ¿Y qué pasó? No. Elefante, pero primero se veía también se veía elefante ficha En el mismo orden, Pugan En el mismo orden, en la misma cosa, el mismo todo, martín, en la ficha ¡Todo calza! Es una, una conspiración eh, cósmica eh. Eh. Saquen su gorrito de, de papel, de aluminio, papel de, de aluminio, por favor, por favor no me están viendo los ¿no? ya Sí, estoy super. Shiba 3-3, guerrero. Furia, cuando este lado entra en juego y todo el aliado controla a un guerrero, no se pueden jugar talismanes hasta el próximo turno. Y. Una oración de habilidad. Uh -huh, ¿Primero? ¿Primero? sí? A mí me salió una oración de habilidad. Sí, ¿Para qué van a sacar si estas la hora de caso Soma, Soma. Soma. Soma. Vamos a decir la hora por favor Felipe Si sale bonito te lo quitamos Te quitamos Ya Ya Jade va 4-4 guerrero Cuando aleado Entra en juego busca hasta dos aleados ratador Y yo con conquista De coste 2 o menos en tu mazo Castillo Y pon uno en tu mano y juega otro sin pagar su coste Buena carta Otra ficha Mira Y este roja, de nos quedan... tres... cinco sobres, nos quedan 3 sobres, tres fichas pero 3 fichas tres premiados a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chakran, arma, dos armas, el, do el, al ¿Eh? eh, el aliado portador hace el doble de daño de combate al mazo castillo oponente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? El aliado portador hace el doble de daño de combate al mazo castillo oponente Wow No, así nada solo esa carta Imagínate, se la ponía a Solomon Con un montón de ¡Oh, my God! Oh, ¡Qué Estoy a la cagada! ¡Oh, Puedo Dios mío! 80 en un... La fairy. Saraswati. No Saraswati, Saraswati. No sé cómo se esa Saraswati, pero bueno. ¡Oh! Cuatro cartas al Ultra Real. Brahma Ya, Ultra Real. ¿Qué va a salir? Ultra Real. Tenemos... No, pues si va a salir uno... Va a salir uno. Pero... Ya. Felipe, Felipe, de Krishna Digo que va a salir Brahma. Sí, sí. Tirar techo ya. No salió techo era ya, pues bueno. Ah, sí, sí. Bueno, ya. Se no sé está. Para... Arjuna, mira. Sí, sí. Mira, mira. Thak Mahal y. Vishnu. Nadie no, así. Nadie no, así. esta es la que Arjuna. Esta es la que no hemos visto. Furia conquista. Cuando uno lo. O sea, le da conquista en Andalla con en Mazo Castillo. Oponente, puedes mirar la mano del oponente. Objetivo elegir un traidimán ahí y hay que Ah, no, pero el sombra. Ya, pico. ¿O no? Nice. ¡Pum, big snoopers, Felipe! Quería, peor es nada. Peor es que se te murió el sobre y no te sale nada. Peor es nada, peor es nada. ¿Qué no? ¿Está bien? 6? No, eh, sí. No, no voy a pronunciarlo, el logo con el perrito. <risa> con esta le en juego y todo lo que contra son los samuráis. Busca tres armas con dicho nombre en todo su costillo por hacer en tu mano. Y. ¡Luchillecito! Tile, y fíjate que van a salir dos, Estos dos solo deberían venir premiados. ¿Por qué? Porque nosotros también salieron de los tres fichas. Y también nos salió ultra real. Pero aparte de eso, salieron 2 Mbps más, ¿cierto? Tramoya, confirme Sí Gracias Tramoya o, o tiene muy mala suerte y tiene nada O tiene muy mala suerte, o, sea, o tiene muy buena suerte, salen 3 guas El Monumento ve con toda la caga Mataraja Y Bar Este... Bárbaro Alix Rani, Sachi Y... Rayo de Indra, Rayo de Indra les soy elevados objetivo, luego robo una carta, vamos a tener más cero sol, baraja, no toma tío de sueño y creo que aquí va la mala suerte Qué terrible terrible Pero en todo caso con esta carta igual media acuática media acuática Y por último, último sobrecito de nuestro run Siskandar Mitri Saswati Tumbuktu El guerrero singalés Ahora de Indra Tercer Cabros, cabros Saquen por favor Los gorros de Papel aluminio, weón Porque de nuevo acá salir otra carta Que también va a salir en el último sobre que weón Te seguro esa weón Y nada no. Mírenlo, esto, esto, esto es más raro, esto, esto es más raro que esto, mira <risa> Esto, esto es más raro que esto. Obsévenlo, Mírenlo, aprecienlo. Ya, y sigamos con. ¿Qué Listo, pues. feliz, sobre? Hombre, ordene como lo dije que ordenará. Vamos a hacer el recuento. Este güey lo hizo en realidad, pudo, se hecho mucho. Está muy apriado. ¿Se abre el polo o abre? ¿Ah? Ya, aquí está. Primero, me salió una fincha de serpiente. Pata los tigres, acá donde están los tigres. Están rodando los tigres. Parvati. Dropati, el trotón este el totem que está.. ¿Qué hace es esto acá? ¿Qué hace es esto acá? <risa> Nunca más te este cortó con otra moya. Saraswati, que no, no No confundirse con Saraswati, Ya. Tercer ojo. Ramana. El Taj Mahal Esa cosa que es Chernobyl. No, esto no es Chernobyl. Y las la Cavernas de Hanta las emocionales tus tus y bien las mega reales esa que siempre sale esa que también está haciendo harto otro bestia el bárbaro y por último <tose> ya estamos ya, ¿tienen listo el, el, el otro resumen? Por eso al revés también la moya lo no voy a despedir. Tramoya, despedido, tramoya, te has despedido. que Bestia, bestia, bestia. Tercer ojo. Rayo de Indra. Y luego con el perrito. El... Esta arma que está rota. Rama. Shata, shata, shata, La carta Meliade, del vocacional. de Murgues de Taj Mahal, no comentarios. Una y por último, la menos repetida. No, no esta igual, no salió tonto. No enfocó tu cámara, en esto O si, sí, vamos a ver si fuego. Estamos jugando con la con anterior. Ya, ¿y esto fue todo. En esta pasada, señores, ojalá le haya gustado. le haya gustado, le hayan pasado bonito. Se suscriban, nos compartan por todos lados, por ahí. Nos suban a Facebook, nos sigan en Twitter. Se compren sobre, nos manden cartas. ¡Ah, por si acaso! Eh... Por si acaso, por si acaso. Ando buscando protectores de Mitre y Leyenda. Los que tienen el logo de Meteor Allende atrás, pues si alguno tiene, me escribe aquí y yo lo contacto. Están por allá, creo. Sí, ya Ya, ya juega ya. Igual le voy a poner en puedo una foto de los profesores de Top ¿Ya? deck. Eh, ya. Chao. Chao. <risa> Chao. Es que estén bien, cabrón. <risa> Estoy despedido.